Ya, yeah. compré un pasaje hacia tu corazón Estoy muriendo porque vivo de tu amor, bebé Vivo por tu amor y yeah. ya no puedo ni respirar Ya, yeah. sé que se paran kilómetros Perdóname si estoy afónico pero es que no he dejado de cantar Varias rolitas a ver si tú me logras escuchar Y no es en vano Sigue esperando Que iré por ti Que iré por ti Ya yeah. Compré un pasaje hacia tu corazón Estoy muriendo porque vi Ni respirar yeah. Se me corta la respiración Si tú no estás aquí, mi amor Oye cómo fluye la inspiración Baby, que tú eres mi motor a diario Sigo luchando por tenerte aquí Por tenerte aquí Amor, lo que yo quiero contigo Es algo distinto que tú tienes el brillo en tus ojos Yo miro lo que me causa inspiración Y cada vez que yo pienso en las cosas que hicimos Me voy dando cuenta que tú eres una en un millón Que tú eres una en un millón Ya yeah. Compré un pasaje hacia tu corazón Estoy muriendo porque vivo de tu amor, bebé Vivo por tu amor y ya no puedo ni respirar yeah.